tiene partido parte de de la cabeza pero ahí va, lo que pasa es que se está equivocando se está saliendo para la orilla y como la vean, la sacan y ya está muerta, pero bueno ahí está le da la vuelta dos veces pero se vuelve a salir para la orilla pues bueno, nada, pasamos a la mesa, vamos al trabajo hola, buenos días bienvenido, bienvenido sus cerros del papel Hoy os vengo a enseñar cómo hago yo esto imperdible. ¿Veis? Que se pueden colgar. ¿ves? Se pueden colgar y también se pueden pinchar. Me ha dicho varias suscriptoras que le enseñara cómo lo hacía y ¿ves? que también se pueden pinchar. Y digo, bueno, pues voy a hacer cómo se pueden pinchar, cómo se pueden hacer pinchando, ¿lo ve? Y este es otro, que lleva ahí una estrellita de mar, y ahí lleva un ancla. Y este, que bueno, que le he puesto unas perlitas con unas lentejuelas y 2021 de, para ponerlo en un álbum de verano del 2021. De Navidad, desde el 2021, bueno, yo lo he hecho pensando, la verdad, en el verano. Estos chans me los regaló Marimá de Scratch con chocolate. Y bueno, pues aquí tengo uno, ¿vale? Y yo la herramienta que utilizo es esta, y lo que hago es desmontar esta parte de aquí, ¿vale? Que, ¿Y cómo lo abro? Pues voy metiendo. No sin esfuerzo. Bueno, primero lo abro y voy metiendo el, el pinchito este y voy abriendo por aquí. Mucha paciencia. Se pueden utilizar también por si no se quiere colgar y se quieren hinchar. Entonces, mejor esta pestañita atrás al aire y ahora esa pestañita al cambio. se le, se desacción. <tose> ¿Ves que ya se va viendo el, el manchito Tengo que abrir también por aquí, por la cabeza, un poquito, ¿no? ¿eh? Porque ahí, ahí, el mismo impertible está ahí enganchado. Ya, es trabajo de chino, ¿eh? ¿no? Que voy a entretener. Así, ¿ves? Hasta que sale. Ya va, ya va a salir. ¿Ves? Por un lado me queda la cabeza, por el otro lado esto. Y ahora tan fácil como poner este ganchito un poquito derecho. Ya esto lo podía hacer con él. Yo esto lo utilizo por, porque tiene esto muy finito. ¿Vale? Y entonces pues vamos poniéndolo del color que queramos. Por ejemplo, en azul. ¿Vale? A ver si es en azul. Y en estas que son así como... Tienen como dos colores, bueno esta no, esta es celeste, mirad, es más chiquitita, por ejemplo, esta es una, una perlita que entre para ahí, esta por ejemplo, uy, ¿Qué hago? Pues por ejemplo, por ejemplo, voy a meterle piedrecitas de estas, vamos a hacerlas así como en verde, aquí hay una, aquí tengo otra, aquí tengo otra, bueno pues ya vais buscando, mira aquí hay otra verde, que más, no, sí, porque ahí lleva un trocito de verde, bueno, así que ahora yo para hacer el, el espacio, si quiere hacerlo el espacio entre una y otra pues le estoy poniendo arandelitas de estas que me regaló Eva de Scratchy Eva eh, y si no, pues el de grandes, grande, da igual yo, por ejemplo, o es pues, que aquí plateada no, no veo tengo dorada, de cobre, roja, flores entonces pues bueno, vamos a hacer con las de estas en azul B pueden ver en azul, y le meto tres, aquí hay una en azul, una cosita, esta bueno, que puedo Dos, y ahora veo sí. en realidad es que son como todas las solas. ¿eh? Y ahora, por ejemplo, pues, voy a meterle esta que como si fuera yo que soy en coral o algo verde. Y vuelvo a meterle tres tres azules: una, dos, tres, tres, y tres. Y ahora, por ejemplo, le meto esta gota. ¿eh? Y ahora vuelvo a meterle otras tres: uno azul, no veo yo por aquí ya que no tiene ninguno. ¿eh? Esta. No. Esta. esto lo que hay que tener en una vista vamos, aquí, aquí hay dos. Y dos esta, una y, y esto y, esta. y tres, y lo vuelvo a meter otra vista, lo ahí, y vuelvo a coger otras tres azules aquí hay una, no para seguir. a ver, aquí Qué depende de cómo se mire. Uno. Y aquí Y le pongo. aquí uh, está. Así. Y le pongo. Otro aquí. aquí no lo Esto. Y vuelvo a coger tres azules, por ejemplo. Mira el reflejo no. No. apetece un azul una dos y si no voy a más azul, tres tres tres, y, y lo va a poner otra vez ¿no? Y acá lo va a poner tres azules a ver una un colorcillo y voy a más azul a poner acá dos y ya a ver si hay una azul y le como una chiquita azul que no la veo. Lo y listo. el rollo está en que esto aunque lo doblemos tenéis que acordaros que hasta aquí llega el cabecero eh, lo que le hemos quitado vale eh, entonces hay que dejarle un espacio libre ese espacio después si se quiere yo también se puede probar por ejemplo así y tú dices, bueno, lo voy a doblar por aquí y esto baja un poco. Entonces, cojo mi alicate, doblo esto como estaba. Bueno, sobre poco más o menos. Así. Ahí. Así. Y ahora probamos. vemos que todavía nos queda espacio veis queda apenas un cachito así pues volvemos a enderezar y podemos seguir metiendo Okay. Entonces, ahora... Voy a cerrar otra vez el hechizo este. A ver. Bueno, pues así cojo el y ahora lo he metido por ahí. Y ahora pues lo volvemos a cerrar. ve Lo chafamos un poquito. Uh -huh. Y ya está, y así queda. Y como queda un poco, veis que se puede cerrar. Como queda un poco así flojito, pues ahora, eh, por ejemplo, aquí y a, aquí, aquí y aquí, pues le voy metiendo. Yo ahí, ahí, pero vosotros podéis hacerlo donde queráis Pues ahí, ahí voy metiendo arandelitas Por ejemplo, aquí tengo arandelita Y le voy colgando charm, ¿vale? Eh, los charms los tengo aquí Por ejemplo, pues le voy a colgar un ancla Y le voy a colgar en dorado, porque a mí me gusta mezclar la plata con el oro. Y le voy a colgar a esta sirena que está de espalda. Entonces, cojo la, la arandelita esta que son las dobles. No por nada, pero porque ya también lo que pasa es que abultan un poquito más, la abro un poquito y, y le meto el primer chan. ahí y ya tenemos uno cojo otra arandelita también doble también se puede echar un poquito de pegamento si no queréis que se mueva ahí y voy a colgarle oh, el ancla Abro un poquito y le el ancla, ¿vale? Perdón, que tengo la tele puesta. Estoy oyendo las noticias. Uh -huh. Y ya tengo el ancla. Y ahora estas dos, pues se las ponemos donde queráis. Puedes ponérsela donde más os guste. Entonces si queréis que cuelgue más para el centro, pues se lo colgáis más al centro. Si queréis que se cuelgue más al otro lado, pues se lo ponéis en el otro lado. Vale, lo meto por aquí. Si es que veo, porque no veo ni torta. A ver. Mhm. Mm ¡Ay, ay, caramba! ¡Ay, ay, caramba! ¡Ay! ¿Veis? Que ya estaría colgado y ahora lo cierro para que no se vuelva a abrir. Ajá. Como esta arandela es grandecita, se va a mover. Y ahora aquí le pongo la otra. Está aquí. Voy abriendo un poquito más. Ahí. Esta se la voy a colgar aquí. Así. me enreda con la con la serpentina esa a voy a cerrarla para que no se salga mal a mí me gusta que queden sueltos porque hacen como más jueguecillo, ¿veis? Y me gusta que queden así sueltecillos, mira esta, que se ha abierto, vamos a cerrarla. y esta también está un poquito abierta voy a cerrarla Ay. quedarían así ¿vale? y este se puede abrir y cerrar ¿Vale? es que los dedos no no es lo mío y ahora si queréis ponerle algo más es que yo se lo he puesto antes entonces cojo una arandela más grande ¿ves? de la simple y voy a ver que le he puesto aquí aquí el 2021 para lo del verano de, de 2021 y se lo voy a coger y se lo voy a poner aquí. La cojo una cosita de esto, un bastoncito y eh, voy a poner, es, a ver si puedo y encuentro lo que busco. A ver, ahí, aquí una m minúscula y voy a poner una w aquí mira aquí aquí madre mía para buscar una puñetera m esto es que hay que comprar 30.000 cachivaches de esto para que te salga una m y ahora probablemente esto sea tan grande se me va a colar efectivamente por aquí pero para eso vamos a ponerle a ver un, una piedrecita una perlita a ver que aquí tengo aquí vamos a ver si esta no se cuela creo que no que va a entrar bien a ver ahí y le pongo, uh, vamos a ponerle así, la herbe ahora sí, y ahora pues le hago el, el rizo, porque yo he ido a comprarme una de, una de la, ¿cómo se llama eso?, que te hacen el pero no la he comprado porque valía cara la verdad y yo esto lo corto un poquito ay y ahora a mí no me sabe perfecto pero lo intento lo hago con la mano no me sale perfecto porque yo no tengo la herramienta pero bueno, no me importa queda bonito Ahí. Bueno. Hay veces que me sale mejor Hay veces que me sale peor Pero bueno, qué más da? El caso es que de ahí no se salga nada Voy a dar otra vuelta Ahí Quiero poner justito, justito. Y bueno. ¿Dónde he puesto? Yo lo del verano 2021. Está aquí. Cojo esto. Lo meto por aquí. Cierro Y ahora Lo estoy abriendo Es que me apoyo ¿Vale? Para que no para que, para que pueda meterla Porque si no Tardo mucho Es que trabajar A mí me cuesta mucho Pero trabajar al aire Sin apoyarlo en ningún lado Todavía más Y encima con la vista Con la... Mano sudosa y los dedos que no van por libre, pues esta meto aquí. Me la vuelvo a poner aquí en el regazo porque es que si no no lo veo, vale y lo estoy, lo estoy cerrando, vale. Que trabajar aquí así en el aire me cuesta un montón. No sé por qué últimamente. así pues este que pone verá ¿Ve? y queda así queda sueltecito y ahora le puedo poner aquí un pincho y colgarlo o aquí y lo cuelga así o lo pincha y lo cuelga así Hola chicas, buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Susurros del Papel Hoy traigo para enseñaros tachán, un iPad Pro Porque el otro ya estaba, era uno de los primeros que tenía De los primeros que salieron y ya no, no coge más actualizaciones Y entonces pues he cogido este y voy a hacer el unboxing aquí con vosotros. Decido que es de 256 GB y que tiene 8 RAM. Voy a abrirlo aquí con vosotras. ¿Veis? Es de la marca... Bueno, ya lo veis. Es un iPad. Nosotros que somos de manzana, ¿eh? Y bueno, lo quiero porque había más, más grande, había con, con más giga, Pero en, había que mandarlo a pedir y no nos daba tiempo a que llegara Y entonces hemos cogido este que os he dicho antes Mirad, no miréis que no es chulo Lo hemos cogido en negro y esto es pues cuando por ejemplo por ejemplo se grabe un directo pues por esta pantalla pues lo podemos puedo charlar con vosotros puedo ver lo que me pone y mientras con el otro con el móvil grabo eh, me encanta me encanta me encanta es chulísimo mira qué chulo ahora lo tenemos que poner a cargar mira lleva ahí Dos cámaras, tres cámaras y el flash A ver, ahí ¿Veis? Y con este Yo le dije de, de ponerle por aquí un gel también Pero nos dijeron que con el gel pierde mucha calidad Y entonces que mejor que no se lo pusiéramos Entonces para que no... Voy a ponerla aquí en un para que no se me caiga Y se rompa el cristal Pues... Le cogimos el teclado que viene con su funda Que lo voy a abrir también con vosotros para que lo veáis El teclado lo había en blanco y en negro Pero como el iPad es negro y el blanco es bastante sucio Pues entonces nos decidimos, por, gris espacial. Pues nos decidimos por, el, por el gris espacial Lo abro aquí con vosotros Que ve. Es que el otro ya no, ya no podemos ni ya no se puede ver ni YouTube y ya no podemos actualizarlo más. La verdad es que ese iPad puede tener por pues, la friolera de 11 o 12 años. Que ha durado. O 15. Porque era de los primeros, primero. Mirad qué chula. ¿Veis? Y lo abro aquí con vosotros. Para que lo veáis, mira qué chulo. Voy a poner la cajita aquí en un lado. ¿Veis? En un principio, pues queríamos comprarlo que tuviera un Tera de memoria, pero realmente no se va a utilizar. ¿Para qué tanto? Entonces, pues decidimos cogerlo de 256. ¿Vale? Y mirad. Así viene, aquí viene el teclado que ahora voy a empezar a enseñaros ¿Veis qué chulo es? Y se usa pues como un ordenador Esto tiene la, bueno, las instrucciones que vienen aquí No viene con cargador ni nada, viene tal cual Aquí lleva unos contactos que tienen que coincidir con estos tres que lleva... A ver, que lo voy a enseñar. Que lleva aquí, lleva aquí tres. Y entonces esto, pues se debería de poner... Ahí, ¿veis? Mira cómo queda. Es chulísimo y además es súper finito. ¿Ve? Y para cerrarlo, pues se cierra así. ¿Veis? Aquí queda libre las cámaras y queda así. Lo que voy a mirar es que aquí, así, aquí lleva su cargador y su cable. ¿Veis? Mira, con el puerto USC. ¿Ves? que es el nuevo el nuevo dispositivo de carga que ha hecho Apple para que tengamos que comprar cargador el pues, sí. Sí. se llama USB C mira qué chiquitito es ¿Ves? y aquí Lleva su cable ve